Rayos Morty, la espera valió la pena. Mira, llegó el nuevo episodio, el capítulo 2, Morty. Salami hueca. Salami hueca. Salami hueca. Salami hueca. Salami hueca. Salami hueca. Son todos unos salamis mortes. Salami hueca. Salamin hueca. Salami hueca. Salami hueca. Salami hueca. Salami hueca. Ay, mi madre, Santésima. ¿Dónde grabaste estas escenas del huevo? ¿De quién? Del huevo. Y hay uno que yo voy a sorprender ahora al presidente, un acuerdo que vamos a hacer, que voy a sorprender al presidente Fernández y a la Cancillería, que es nosotros recibimos a miles de argentinos eh, todos los años. Y nosotros estamos muy contentos con todos los argentinos y argentinas que van a hacer turismo a nuestro país. Queremos que cada día vayan más argentinos y argentinas a nuestro país. Y como parte de estos acuerdos, todo argentino y argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país e Ah. Eh. Eh. no no y no. eh no, no, no, no pero no dicen no, no, no, no. nada cállate muerte que quiero escuchar lo que Oye. dicen oite con con la con, con... ahora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 que se, eh, porque hay mucho, mucho, mucho, mucho... ¡Ay! Mi, mi, mi, ¿ha? De que pa ¡De qué hey, en, en pan, ap, ¡Eh! ¡Pan! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tiene! Eh, ¡O! ¡Y dice, decimos! ¡Todo! Y no solamente eso, sino Ahora que... todo tiene sentido, Morty. Ti. La 66 Pinball Cup. Seguir. Room 315 Store. Seguir. De Moreno tiene un show en Chao Café Teatro de no, Anótame. El de Fénix viene con música nueva. A seguir. Ay, pero mira qué Puff ni más pello en Santiago, Mr. Puff. A seguir. pura y Muy Muy duro. Mirada, of Colors, llevo de compré mi boleto. Si Homero lo dice, Morty, yo lo hago. Un punto, Rick. Alta magia, mago rico, traigan las varas, pasenos ricos. Ay, mira, no está alta magia ese tipo. Es un mago guapo, Okay, tío. Ok, pero no, no me tiene que... Uh, no. ¿Qué? ¿Qué no falle, no. no Kanki? Lo único que dije fue... No oh, lo repita. Qué recidente ese mamón <risa> no me.. Yo te, te, te dije que no lo haces. <risa> pero lo, <risa> <tío>. lo, <risa> <risa> oh, no lo va a matar. sabe que no puede. no puede, Velo. ¡Te vuelen nada ahora mismo! Vaya no, no, no! no, no, no, no, no ¡Vamos a hacer pura de canki! ¡Mamá, no! Ay, que, que se mató, ¡¿Cómo estás, eh?! papita Ay, ¿Cómo fue?! ¡¿Cómo papita?! Ah, dime qué ves, Residente? ¡Una puta! Mentiro. ¡Residente es but el but mejor del mundo! ¡Quita tu me ¡He reído, Batman! Bahía, baja, es Morty, no se quería sin baja, los, los patriones de Prestol Ellos hacen que esto llegue todos los días Al menos interdiario Morty baja, baja, baja para acá Que Prestol, Prestol te va a hacer reír Si tuve una foto o un video de lo que tú vas a decir Que corre con Prestol Petrol Cuando me enamoré de Mao Eso fue un viaje improvisado Me monté en la primera guagua y me botean y yo quillao, sí. y yo pillao, porque ya yo había pagado, el cobrador era un enano y le volteó. Ajá, y el Pokémon, ah. los juguetes. <risa>